educativo y que todos los proyectos que puedan ser más o menos que enriquece por el centro, pues no parece como que no interviene o, no, o le resultan un poco eh, pues, eh, indiferentes y somos nosotros los que tenemos que soportar esa carga. nos ha parecido importante que el punto de vista de la inscripción esté aquí, también porque tenemos la suerte de que ellos, precisamente la inscripción del país que he dicho antes, participó en una acción cada 201 que bueno, os pues ha explicado Octavio antes, esta, esta acción que también eh, forma parte del, del nivel escolar, pero que, como ha dicho Octavio, es de mayor complejidad. Entonces, el tipo de instituciones que participan eh, son instituciones de mayor envergadura y, en este caso, participó en la inspección con otras inspecciones europeas, eh, como está indicado en, en las diapositivas, y eh, con dos universidades europeas. Entonces, pues eso es un proyecto de otra envergadura, pero que nos puede venir bien también para que ella nos dé su punto de vista. ¿eh? Entonces, Rosa, eh, bueno, ¿qué ha supuesto para la inspección eh, esta la entrada en la dimensión europea a través de este proyecto de las construcciones? Pues para, para la inscripción lo mismo lo mismo que para cualquier centro que haya estado o que empiece en un proyecto europeo o que haya ido a un proyecto europeo es ese, eh, abrirte a una ventana una ventana tremenda pues de, de, de otras experiencias y otras eh, otras realidades eh, yo creo que ha sido un, estamos en el proceso todavía de recoger lo que, lo, que, lo que ha supuesto estar en estos dos años del 2015 al 2017 todavía estamos recogiendo la verdad es que la experiencia fue muy impactante para los cinco inspectores que estuvimos en el equipo, porque éramos cinco, eh, dos de, de Vizcaya, yo estaba aquí en el otra de, de Álava y luego de la inspección central del de agua, pues dos inspectores eh, generales. Eh, para nosotros cinco fue un impacto tremendo y eh, el, el trabajo de difusión para el resto de la inspección pues cuesta. Cuesta porque no se ve como una cosa eh, como propia, eh, hay que trabajarlo mucho, eh, el, la comunicación con uno con otro eh, a nivel zonal, a nivel el, del urralde, pues también es muy importante, a veces tenemos éxitos en explicándolo, los tipos del equipo pues en nuestras zonas, otras veces no, se nos ve como un poco, lo que os pasa a vosotros, es que es exactamente lo mismo, lo que os pasa vosotros, es, es una cosa de inglés, eh, me ha parecido muy interesante la reflexión que ha hecho de lo que es el obstáculo el, el, el el, la dificultad del idioma, en cuanto ven, ah, es en inglés, entonces no. Por favor, cuando hoy en día hay un montón de, de, de, de, de, de aplicaciones con el móvil, con todo, que tú, yo veía dos profesores con el móvil en, en medio, una aplicación que uno hablaba en su idioma, lo traducía al idioma del otro sin ni siquiera tener que utilizar el inglés, o sea, sin estar en inglés por medio, una aplicación en el móvil y entendiéndose perfectamente entre los dos en ¿eh? un proyecto de estos europeos. Entonces, eh, estamos en eso, ¿qué ha supuesto? ventana que, que se nos ha abierto el trabajo que hemos recogido ha sido pues, una comparación de sistemas de inspección completamente diferentes que hay en los diferentes eh, países hemos aprendido cómo no hacer las cosas porque hemos tenido socios eh, en el proyecto donde la inspección es inspe inspección punitiva hace evaluación, nuestro proyecto era sobre la evaluación de los equipos directivos en la práctica docente y, y hay países donde en la inspección se pasa una semana entera en el centro, para realizar la evaluación, van equipos de dos o tres inspectores, realizan la evaluación y después de esa evaluación el centro tiene una nota. Y esa nota se publica en la prensa con unos rankings. Eso lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en, en, en, en Lituania, lo tenemos en, USA, estamos en los países que hemos sido socios. Claro, eso conlleva unas, unas, unos sondos, unas consecuencias que desde luego nosotros no, no, no íbamos por ello. Y fue arduo el... el, el a lo largo de los dos años del proyecto, el, eh, las discusiones que tuvimos, el aprendizaje a través del diálogo que tuvimos y cómo conseguimos los productos intelectuales finales que tuvieran un enfoque, esa evaluación que, que queríamos enseñar, que tuvieran un enfoque formativo, para nada un enfoque sumativo de que yo hago una evaluación y al final como un acto o no acto o, o, o incluso de este hecho o de o lo que sea. Eso fue, fue algo, pero para nosotros fue un reafirmarnos en nuestra labor de supervisión o de evaluación, pero de evaluación entendida de como un largo camino de proceso de ayuda de mejora y demás. Entonces bueno, estamos en el camino todavía de eh, expandir lo que lo que hemos aprendido el equipo de, de Erasmus, lo que expandirlo eh, al resto de la, de la inspección. A raíz de eso, de este proyecto, también lo que ha supuesto para la inspección es eh, eh, eh, un proyecto que hay ahora de George Howard con Irlanda. Irlanda tiene un, un, un, un sistema de evaluación o de supervisión de centros que nos parece muy interesante y entonces nos, nos hemos puesto en contacto con ellos y lo que sí teníamos claro es que a, para realizar esta actividad de John Shadowing ninguno de los cinco que estamos en el equipo íbamos a ir, teníamos que extender eso a la participación de voluntarios de la inspección que quisieran ir y estamos diciendo bueno que el idioma vale, hay que tener un mínimo de, de, de, de, de conocimientos de idioma pero... Que hay que ser valientes, que hay que ser valientes y echarse para adelante. Que hoy en día, les digo, las nuevas tecnologías eh, son muy importantes. Y es mucho a veces mucho más interesante o más importante, en vez de saber exactamente lo que te ha dicho, el entenderlo y demás, el ver gestos, ver actitudes, ver espacios educativos, eh, ver coordinaciones, ver procedimientos. Esa información que te traes de otros países es, es, es importante. Me acuerdo además de una, una de las participantes que vino, una de las quejas que el primer viaje que hicimos fue a Cumbria la Universidad de Cumbria, su nivel de inglés era muy bajo, igual tenía una 2 de inglés y bueno, a través de todos estos años que hemos estado en el proyecto, últimamente hemos estado en Belgrado y yo he alucinado con ella, o sea, cómo se ha defendido y cómo, cómo el mismo proyecto le ha impulsado a ella de tener un poco, poco el <tose> nivel de inglés pero tener muchas, muchas ganas porque se le tendió la mano para que, para que se apuntara, ahora bueno, es una de las más entusiastas y más participativas en, en las actividades que estamos haciendo. Muy bien, y esta recomendación de la a de los compañeros, compañeras de inspección también.